Intento, Stone, cover. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decir que de no funcionó. No fue culpa, la culpa fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro casi allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de ese laberinto Alguien va con pero que me he perdido Y no sé, sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama y siento que desde el tiempo se me escapa, me encantan tus palabras en su madrugada, el tiempo sale de tu casa esta melodía que no acaba. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando. Como el agua se hace hielo, nos congelamos. No fuimos capaces de contemplarnos como seres humanos. Fuimos salvajes y animales, hasta que nos matamos. Todavía, a los dedos en el desierto de tu cobardía, te lo dije que si no lo intentas no saldría, hasta el día afonaría. intento volar. Pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama y el tiempo se me escapa. Me encantan tus palabras en mis madrugadas, desde el tiempo desde tu casa esta melodía que no acaba. Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento tanto el cuerpo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama el sitio tiene tiempo, se me escapa, me encantan tus palabras en mis madrugadas, el viento sale de tu casa, esta melodía que no acaba. Muchas gracias por escuchar este cover. Le traigo el próximo mañana.